Ojo con estas tres noticias de fútbol internacional de tres leyendas. Empezamos por Leo Messi. Para nadie es un secreto que para el astro argentino fue un fuerte golpe y además inesperado el despedirse de las filas del FC Barcelona, lo que le obligó a tener que salir de su zona de confort y partir junto a su familia a una nueva ciudad, donde podían continuar con su carrera en el Paris Saint Germain quienes lo esperaban para firmar un nuevo contrato. En una entrevista para el chiringuito con Agüero comentó algunas cosas que ocurrieron con Messi en el proceso de las negociaciones para renovar con el Barça Además destacó que Leo pensaba Que podría haber una extensión de contrato Y se quedaría en el equipo Cuando Messi parecía que iba a renovar con el Barça Me decía cada tres o cuatro días Que le hiciera una foto con la camiseta También habló a favor del Rosarino Apuntando lo siguiente Él no tenía la culpa Él responde a las decisiones de los que arreglan su contrato A lo que añadió Messi no estaba en las negociaciones La verdad la sabe la gente que estaba en las negociaciones Por tanto esta es la revelación del Kunagüero sobre Leo Messi, vamos a hablar ahora de un ex compañero de la pulga en el Barcelona, hace varias temporadas de Arturo Vidal y vamos a ver el giro inesperado que ha dado su estado físico de cara a la finalísima que tiene que afrontar su equipo el Flamengo, con vistas a la final de la Comebol, Copa Libertadores que tendrá lugar este sábado 29 de octubre en el Monumental de Guayaquil Flamengo recibió la buena noticia de que Arturo Vidal fue dado de alta y podrá estar en el Atlético Paranaense, el volante chileno venía de su un trauma en la pierna derecha durante la final de la copa de brasil contra corinthians y por eso tuvo que ser sometido a un drenaje de líquido tras varias horas desde la intervención obtuvo el visto bueno de los médicos Vidal recibió el alta del hospital este lunes tras el drenaje realizado en su pierna derecha y afrontará su tratamiento a partir de este martes en el centro de entrenamiento explicó el mengao a través de sus redes respecto al estado del futbolista de 35 años según informaron desde el entorno del jugador el ex juventus no tiene intenciones de perderse la final por nada del mundo. Asimismo, más allá de si después tiene que saltearse el resto de la temporada, priorizará a disputar la definición continental. Por tanto, Arturo Vidal, que estará en esta esperada final, vamos ahora ya para acabar a hablar de la despedida de Luis Suárez. A dos de sus compañeros. Más allá de los tres puntos que estaban en juego, que poco iban a cambiar la realidad deportiva de ambos equipos en el campeonato uruguayo, el juego entre Nacional y Danubio escondía detrás aspectos muy emotivos. Por un lado, la posibilidad de que fuera el último juego de Luis Suárez en el Gran Parque Central, así como también de otros futbolistas como Sergio Rochet, Felipe Carvalho o Leo Coelho, figuras del plantel 2022. Por otro, el último partido de la carrera profesional de dos futbolistas vinculados a Nacional pero ídolos en Danubio. Esteban Conde e Ignacio González. Coco y Nacho se emocionaron antes y después del encuentro. Y Luis Suárez, que compartió con ambos de la selección uruguaya, le dedicó un mensaje a cada uno. Felicitaciones por tu trayectoria, Nachito. Un privilegio haber compartido cancha contigo. Éxitos para lo que viene, sostuvo el pistolero en relación a quien fue su compañero en el Mundial de Sudáfrica 2010. Felicitaciones, Coquito, por todo lo logrado. Un honor haber compartido vestuario contigo. Éxitos para lo que viene, indicó Lucho, para el arquero con el que compartió plantel en selección uruguaya.